Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar esta mansión de lujo que estáis abandonada, como podéis ver. Que está por un lado, por la parte de afuera, tapiada, pero ahora os mostraré por la parte de atrás que se podría entrar. Como veis es impresionante, Tiene aquí había como un pequeño campo de fútbol. ¿Veis? Aquí hay una portería, esta es otra portería. Os voy a mostrar. Todo lo que es la, la mansión está por fuera, las instalaciones que tiene, y luego entraremos dentro. Y también os contaré la historia de estas personas. Aquí tenían como una pequeña iglesia, os bueno, lo voy a enseñar un poco más cerca, unos retablos, si se lo podéis apreciar. ¿Veis aquí? Había una entrada tenían como un patio, pero esta, pero esta parte está tapiada Aquí detrás había otro jardín, bueno, esto es una terraza. Abajo hay un jardín, lo que desde aquí no se puede ver muy bien. Os lo voy a enseñar por la parte de detrás. y la arquitectura fantástica bueno por lo menos a mí me, me impresiona mucho estas construcciones tipo palacetes es que no sé si eso se podría llamar palacete, mansión, un chalet de millonarios <risa> o muchas cosas veis pues aquí también se puede entrar primero os voy a mostrar la parte de afuera esto lo he enseñado vamos a ir por el otro lado esto lleva me parece me dijeron unos 40 años abandonados se fueron por los por los años 70 se fueron a suiza a trabajar este matrimonio con sus hijos Y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Aquí tienen un escudo del Barça. ¿Veis? Aquí hay otra entrada. Por la que entraré después. Aquí había el cuadro de luces. pero Como podéis ver, se han llevado todos los cables y los contadores y todo. Más Aquí había otra entrada trasera. Aquí hay una piscina que les mostraré. Bueno, bueno, si sí, primero os muestro la piscina, luego enseñaré los jardines de abajo. Y esta era la casa del guarda de de la persona, del vigilante de, de esta finca aquí hay una, una pequeña cancha de baloncesto ¿y este motor? ¿esto qué es? ah, esto era un teléfono teléfono, pero un teléfono muy antiguo me parece, una cosa un poco extraña. Bueno, os voy a seguir mostrando. Bueno, aquí no hay nada. Estos son los motores de, de la piscina. la piscina que aquí lleva tanto tiempo abandonado esto veis cómo está todo aquí no sé de dónde han salido tantas piedras que hay aquí no lo comprendo será por el viento supongo yo porque para que vuelen las piedras los dibujos de los niños obvio que había niños allí, la con una guardería. a ver, esta casa de detrás es bonita también la investigaré otro día creo que está cerrada también, abandonada me tendría que ser mejor por fuera os pues voy a seguir mostrando el vídeo Yo no comprendo cómo el ayuntamiento ni los gobiernos hacen nada con estas casas. De personas que han, han muerto por accidentes de coche y los hijos no, no han vuelto a venir aquí a España nunca más, no han querido saber nada y lo dejan todo abandonado con la cantidad de personas que hay por el mundo que no tiene un hogar donde vivir. Nunca lo comprenderé. Los gobiernos cada día lo único que se dedican es a expropiar y a robar a, to a todo el pueblo. ¿Es el patio? Voy a ver si puedo bajar por aquí. aquí hay una puerta abierta aquí creo que tenían palomas o animales, conejos o alguna cosa ¿veis? Formaciones. esto papeles tenían un despacho lleno de papeles Tendrían alguna empresa, una fábrica o algo importante, ¿veis? Aquí tenían guardados todos los papeles de facturación y... Bueno. Voy a seguir mostrando. Vamos a entrar. Adentro. desde aquí lo que hay aquí adentro esto era como un lavadero creo yo aquí hay un agujero a ver si se puede ver ah, la cámara bueno, casi un poquito no sé si se habrá podido ver bien No sé cómo pueden llegar estas cosas aquí. Hay cosas que nunca las comprenderé. ¿Veis el bosque? Lo que me extraña es que no se, se hagan llevar el motor este, los ladrones. Porque cada vez que entra algún sitio, lo han destrozado todo y se han llevado todos los motores, los cables y todo lo que pueden vender para sacar dinero. Bueno. Aquí había un pozo. No sé si lo podéis ver bien, o, o llegan las aguas fecales aquí, no estoy seguro, no estoy seguro de esto, si eran las aguas fecales o un poco. Bueno, vamos a entrar dentro de la casa. cuenta ahora Oh, no llevo la linterna siempre se me olvida la linterna voy a tener que volver a grabar otro vídeo por dentro me olvida la linterna no puedo. y como está todo tapiado no habrá no habrá luz interior Tengo que volver otro día a grabar la interior. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más información, solamente tenéis que dejar vuestros comentarios. Muchas gracias por seguir mi canal. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. aquí hay otra